Bien, aquí está Juan Fulvio Ureña Acosta porque eh, tiene eh, madre. Adelante. Sí, doctor, yo le agradezco que usted me diga el nombre completo, porque así me, me, <ríe> me llega a la memoria que tengo que portarme <ríe> bien. Sí. sí, decía Juan Fulvio, había una vara una preparada. Una terciada. Bien, hoy gracias a cada uno de mis compañeros. Quiero compartir algo que se dio ayer en un video que se hizo viral en las redes, donde hay unos venduteros en la calle de Santo Domingo y le explican que por qué están con suéter de Gonzalo. Entonces ellos le dicen, no, espérate, nos llevaron presos, pero nos permitieron volver <ríe> con el suéter de Gonzalo. Entonces, <risa> yo lo tengo el video, sí. yo lo mando. Increíble. Está en producción, está ah, en perfecto. En producción. <risa> Burrio, Ajá. Burrio, Ajá. lo pusiste muy suave, lo obligaron a ponerse el suéter. Y no sí. es el primer video, hay otros ciudadanos que le hicieron obligaron, lo obligaron, no, no es el primero. Lo obligaron a ponerse suéter para poder estar en la calle. Es decir, que esa es la licencia, ese es el permiso para poder estar vendiendo en la calle. Yo quiero que pongan el video, porque... Eh, son como medio inocentes ellos lo dicen así sí. <risa> como como porque no están conscientes de, de, de lo terrible que es esto sí, sí, o sea. está en producción mándalo este, está, está en producción el video don, donde está ellos yo no lo envié no, a la no. tablet, sí, a producción pero lo cierto es que es penoso lo a poner, no te preocupes. es penoso que se esté usando los recursos del estado el poder del estado yo he visto policía Ayudando en las cosas de Gonzalo y arreglando cosas. Nada más le falta que se pongan el, el uniforme, el suéter por el uniforme. He visto guardias también en las mismas acciones. Y eso es penoso cuando instituciones tan sagradas como la Armada Dominicana, la Policía Nacional, eh, la, la usan para esto y lo amedrentan para estas cosas. Tengo testimonio de, de militares que tienen que ir a determinados lugares donde van esas personas va el candidato para hacer cantidades en autobuses, en guaguas. Entonces, de cada demarcación tienen que enviarle con los suéteres de Gonzalo Puesto. Eso es penoso, señores. No podemos entrar en una falta de institucionalidad tan grave. Hay que respetar la institucionalidad, hay que tener eh, una vara, de una... una una raya de pizarro que separe esto de la politiquería barata. Y el uso del poder lleva muchas comodidades que a veces eh, tiende a no distinguirse entre una cosa y otra. Que le ha pasado mucho a, mucho a muchos políticos, incluyendo el candidato oficialista, que no saben distinguir de la parte de lo que es el Estado, de la parte de lo que es la administración pública, y la parte eh, personal. Y eso es un peligro. Un peligro eh, en todo lo que tiene que ver con la esencia democrática de una nación. Si ya producción tiene listo el video, lo puede poner para que lo podamos compartir con todos nosotros. Okay. Eh, con el tema por ejemplo, podemos, podemos el video hay, hay una comparación entre los dos candidatos, Luis Abinader y, y Gonzalo. Por ejemplo, Luis Abinader usa mucho los recursos de su familia para hacer algunas labores sociales y el oficialista usa mucho los recursos del Estado. Las empresas de Luis Abinader nunca han hecho negocio con el Estado, sin embargo, el candidato oficialista se nutre de negocio con el Estado. Son comparaciones medias fuertes. 20 años de liderazgo de uno y del otro fue hecho a vapor, como si fuera un cohete. Otro eh, trabaja con un equipo, dirige un equipo y otro lo dirige el equipo. Otros pueden demostrar su patrimonio y otros no pueden demostrar su patrimonio. Otros... Eh, tiene estudios probados y otros ni se sabe cómo fue eso. Y otros tienen familia que la demuestran a la luz pública y el otro no sabemos a dónde está. Hay otros que han donado inclusive eh, hospitales hospitales y otros simplemente han sobrevaluado suministros médicos. Vamos a escuchar, a ver el video, Fulvio, si te parece. Sí, ¿vale? va, vamos a ver el video. Ya lo tiene producción. Si sí, ya lo tiene producción para que lo podamos ver. ¿Cómo es? ¿Por qué hay que usar los polocheros? Por coronel que está en el porque no nos quiere dejar trabajar aquí en La Gómez. ¿Y la usted qué fue lo que le hicieron? Que me jabaquearon y me llevaron presa. Sí. No trabajar aquí. sí ¿Tienen que usar qué? Tenemos que ponernos los polocheros de Gonzalo Está está algo, algo que no es preparado fue tomado así en la calle pero eso simplemente habla de la debilidad institucional de nosotros y eso no perjudica al candidato oficialista, eso perjudica al país entero eso perjudica a cada ciudadano dominicano, a lo que es la patria a lo que es el país, porque no hay una diferencia, el coronel hace esas acciones porque debe tener a alguien más arriba que también lo, lo, lo manda, entonces cuando las instituciones están sagradas como ya he dicho, de la Armada, de la milicia, de la policía, que cada nación tiene, se prestan a esto, lo ponen a esto, lo obligan a esto, simplemente están poniendo en peligro la institucionalidad de un país. Es cierto que aquí se ha caracterizado porque no hay régimen de democracia. Otro caso bien delicado que compromete también eh, el accionar de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los empleados, de cada uno de los dominicanos, porque cuando no hay régimen de consecuencia, los ejemplos de arriba se copian abajo, entonces lo que estamos cosechando es una sociedad en desorden, en desorden que pone también en peligro el mismo desarrollo de esa nación, y esto no es más que un ejemplo de cosas que están pasando aún más grande que esta usando los recursos del poder, usando los recursos del Estado. Bien, voy a cambiar drásticamente de tema. Y es que el día 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en medio de esta pandemia nosotros hemos sido testigos de saqueo a nuestros recursos naturales. También en todo el trayecto de todos los gobiernos que hemos tenido... ...ha habido un irrespeto a los recursos naturales... ...que se ha acentuado, que se ha acrecentado... ...en estos últimos gobiernos es verdad... ...han destruido la mayoría de los ríos... ...han saqueado sus arenas... ...han destruido la mayoría de los bosques... ...han saqueado patrimonios nacionales... ...parques nacionales, reservas científicas... ...todo eso, pero en estos últimos días además del irrespeto de poner un ministro que lo que sabe de agroquímicos como ministro de, de, de medio ambiente todo eso se ha acrecentado en los últimos días aprovechando las cuarentenas aprovechando el estado de emergencia aprovechando el poder y ya están acabando con lo que queda de Camus yo envío a producción una foto del río Camus donde hay una fila de camiones fila de camiones eh, depredando el río Camus dos o tres camioncitos de 14 metros cúbicos cada uno algunos de 18 metros cúbicos también saqueando lo que queda del río Camus Bauta es el de... No, no, eh, eh, Ángel, Esteve. Ángel Esteve y que han hecho, nada los ah. fuegos provocados en la, en la cordillera, que han hecho, nada y, los, y, de, y de los ríos la, la misma guardia cuidando a los camiones y no de, es para, son de, para someter lo que están haciendo. No, la misma guardia cuidando los camiones para, para que saquen la arena en una combinación con permiso de medio ambiente. Eso es lo que están haciendo. Ahora también quieren construir un complejo en el Diego de Ocampo. Yo he estado en el Diego de Ocampo por varios días en la cumbre arriba, haciendo estudio. Okay. Y es una belleza, es un patrimonio de, de, de toda la cordillera septentrional y, y la tienen masacrada, ahora quieren construir allá también, eh, hacer construcciones arriba del... Y con permiso del medio ambiente. Y también envié un video de, de, de corte de madera que se están dando en la cordillera central. Y están usando el poder para trasladar esa madera a diferentes lugares. Sin un permiso de científico de manejo sostenible de bosques. Porque eso es lo que da lástima. Por ejemplo, estos acuíferos, esta parte del río Camus, cuando usted le quita de una manera desproporcionada la, la protección de las arenas, la protección de algas que impiden la infiltración, se va a pique y todo el ecosistema se fragmenta y cambia y empiezan los ríos entonces a sumergirse al subsuelo y a desaparecer y también a convertir esto de arenas eh, limpias y, y una y un hábitat adecuado en lodo en, en, en lodo y en contaminación y el 97% de nuestros ríos están contaminados amado. el 97% Increíble. de nuestros ríos y en 20 años de gobierno no ha habido una acción clara definida, planificada para hacer rescate de nuestros ríos Ojalá, me, producción, me pueda poner el videíto de, de los árboles cortándonos en la frontera. Ah, Esto en lo la, que en da la la es pena y vergüenza. Ahí está. Y, y cerca de Río. ¿Puede poner algo? es es acacia. Esto es lo que <coughs> da es pena y vergüenza. Pena y vergüenza. Miren, nuestras autoridades. Las bellas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana. Miren. A la orilla del río. Miren cómo es que está la cosa. Miren cómo está ese río. En tiempo de mayo, que ya le han caído cuatro o cinco aguas, pisar lleva. Y mira. Es un arroyito, ese río es Por aquí, por la Guarana. Miren, es un arroyito. Pronto este río se secará. Porque no hay conciencia, no hay conciencia no en nuestras autoridades, principalmente don Antonio Cruz, que es el principal depredador de la sierra. Miren, eso es a la orilla del río. ¿Cómo ustedes creen que, que así se cuida la naturaleza? Eh, él dice la guarana, pero es la guarana de la sierra en o sea, el río Mau. que no es la guarana sí. de la provincia Guarana lo, lo cierto es que hay una serie de reglamentos para hacer uso sostenible de los bosques y usted poder usar también los recursos pero provocan fuego y no tienen sanciones sacan maderas y no tienen sanciones depredan cerca de los ríos y no tienen sanciones y han acabado con el patrimonio más sagrado que pueda tener cualquier nación y más nosotros que somos una parte insular vulnerable, frágil que el impacto del calentamiento global nos da a nosotros en la misma madre y puede poner en peligro y está poniendo en peligro eh, las nuevas generaciones que tienen que encontrar algo aquí el 97% de nuestros ríos contaminados que ya uno no puede ni bañarse y el agua que consumimos, apenas el 9% de toda el agua que cae, se, se, se resguarda en, en, en presas y lagos. Todo lo demás se va al mar. ¿Y se va de qué manera? Llena de contaminación. Entonces, cercano al Día Mundial del Medio Ambiente, eh, tenemos que frenar esto, tenemos que ponernos a una y ponernos al frente, al frente de estas autoridades que han permitido todo con el uso del poder, con el abuso. Alcaldes, eh, diputados, senadores, gobernadores, funcionarios, depredando la cordillera de la Sierra de Bauruco, Parque de Jaragua. Ya no hay un lugar donde, donde pueda encontrarse ciertas especies de árboles, porque se la llevan, las ratan, como si fueran eh, mercenarios. Y este país es de todos, no es de ellos solamente. Por eso se le va a sacar... Eh, factura a lo que ha, a, a lo que han hecho con este país. Bueno, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Nosotros